Diga pausa de la planta. Sí, sí. La canté a la verga. Viajando no. en este triste tren en el que un día me vi. Como que Nedil sigo siempre, llego aquí. The fucking king, no importa tu opinión. Yo sigo escribiendo con tinta open word. No sé en dónde se quedó el amor. Tal vez mi dog solo mintió y el corazón se congeló. Tania es tan coqueta que le sigo siendo fiel, sigo escapando como balardé. Si mi rap fuera un ángel entonces fuera luz ver, pero no puedo ver la, vida, la realidad. Molita falsedad, crónica de la verdad. Es la atmósfera que me atrapa, través la gravedad, y yo sigo igual, pa. Ah. Y no es Pac me siento Batman, perdido